Entonces, ¿qué se dicen? Parceros, parcerísimos, amigos, amigas, todos, ¿cómo va el parche? Espero que todo esté bien. Eh, bueno, ya sin subir videos, una disculpa, andaba pendiente del fútbol y del ciclismo, pero bueno, ya, eh, ya retomamos estas pequeñas vacaciones que nos tomamos de YouTube. Y bueno, les voy a hacer un update, este video va a ser muy rápido, un update. Eh, en el video anterior yo le subí un un unboxing y un review de estos audífonos que son de transmisión ósea o sea uno no se pone no se mete nada dentro de la cavidad del oído sino que se los pone uno en este huesito yo hice el review de estos cierto que eran el modelo eh, ip65 de, de aftershocks y bueno estos aproximadamente cuestan unos 75 dólares 79 y aquí en Colombia, o bueno, por lo menos para los que están vendiendo en Colombia, aquí los venden como en 500 mil pesos. Las diferencias son que este, por ejemplo, bueno, a mí me gustaba esto que este tiene por USB CC carga y USB normal, el primero. Pero este tiene la desventaja que es un poco más pesado, la batería le dura eh, poco menos de 5 horas, eso probado, lo, lo usé. De un par de veces están nuevos. Voy a, vamos a ver si los podemos vender. Y compré los eh, Aeropex, que es la versión tope de gama. Si sí, tenemos acá la versión Aeropex tope de gama, eh, funcionan exactamente lo mismo. Miren, no tiene eh, cavidad para no tiene salida de audio. Simplemente se los pone uno acá como una diadema. Y si se dan cuenta, queda quedan aquí no en la cavidad del oído, sino en el huesito. Esto va aquí en el huesito entonces muy bueno pues para los que montamos bicicleta o los que torotan o los que van en moto bueno los que necesitan estar pendiente de, de o, o, bueno cualquier actividad que yo necesite estar escuchando lo que me estén diciendo y puedo estar eh, escuchando aquí la diferencia bueno primero el unboxing voy a poner aquí el video Para bueno, la experiencia de la vida de estos es mucho más muy diferente a la otra. la experiencia sí es totalmente diferente con los otros acá ya es una experiencia un poco más top más la disfruto nomás más es un unboxing un poco eh, más disfrutable de mayor calidad entonces eh, estos vienen eh, IP67 o sea ya aguantan lluvia para los que estamos por ejemplo en clima lluvioso ¿sí? como acá en Bogotá que llueve bastante entonces ya esto es IP67 esto ya aguanta lluvia Aguantan 8 horas eh, y eh, el sistema de carga, esto, esto es imantado. Entonces vamos a ver si se ve. Si lo ven, esto es imantado. Y igualmente por acá tienen una salida USB. Amigos... Eh, Espero que eh, les haya gustado el, el, el unboxing, el video del unboxing, que fue lo que más disfrutamos. Ahí son las pequeñas comparaciones. Eh, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias a las que se han suscrito. Vamos a ver si llegamos a los mil. Por favor, ayúdenme con su suscripción. No sean malitos, por favor. Eh, darle el me gusta, comenten, pregunten todo lo que quieran. El video que más likes ha tenido y más reviews y más vistas ha tenido ha sido el de eh, a, en Bogotá comparando el internet de Claro contra el de ETV contra el de Movistar. Eh, bueno, y yo lo hice más o menos como en internet residencial, pero eh, basándonos como en el mismo estrato y en sectores muy cercanos. Me han preguntado de otras ciudades. Amigos, no, no, no, no, no he podido no bueno, sé, si por ejemplo me dicen cuáles son los proveedores de internet en Medellín y voy a Medellín, pues tratar de hacer el mismo ejercicio o en otras ciudades de Latinoamérica que me han preguntado lo mismo, por ejemplo en México, si usted, yo sé que por ejemplo en México está eh, el CEL tal vez, no, no recuerdo ahorita, si ustedes me dicen cuáles son los tres proveedores de, de internet en México, en Ciudad de México o así, yo pues a la ciudad que vaya y, y puedo ubicar las diferentes compañías y usuarios que nos permitan grabar, pues seguramente haré la comparación, pero bueno, ese es el video que está más viral ahorita, entonces bueno, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse porfa y nos vemos en el próximo video, ya les va a subir contenido más seguido. Chao, brothers, muchas gracias por ver, bye.